y mensajes como busco transmitir algo como nuevo distinto eh, un diseño más natural y armónico y como siempre tratando de buscar así algo creativo y, y variar un poco también con lo que es los lo diseños clásicos y poder utilizar distintas técnicas siempre como de, de la piedra natural y, y el trabajo a mano como dar un mensaje como que está de, de creatividad de no sé, algo novedoso lo que es la proporción áurea me gusta a veces jugar con lo que es eso el, el movimiento y, y tratar de buscar como una, la armonía y lo que más me gusta es trabajar la piedra y a partir de la piedra ya así como que buscar que sea más la protagonista y, y todo. el uruguayo es muy clásico y lo mío ya no es tan clásico pero como que capaz que se ve reflejada esa gente así como que, que busca algo distinto, nuevo y y no tan, no tan clásico ni básico, sino como lo que quiero reflejar, así eso, de, de lo distinto y de lo único. También la, me gusta mucho la pieza única. Y capaz que ahí la gente se ve reflejada cuando quiere, por ejemplo, un par de alianzas, que quiere salir de, del clásico, de la alianza clásica y buscar algo más, más, más contemporáneo, así algo que refleje como la identidad, así de de cada persona o, o que transmita algo distinto otra corriente distinta ¿no? como algo más nuevo, novedoso y como fresco capaz. y lo político-social eh, está como también el ser Uruguay como medio arraigado a lo clásico eh, como que acá hay dos, hay dos corrientes que son eh, centro-izquierda y, y derecha centro-derecha y como que muy, no se va mucho a los extremos y hay como estabilidad también, es una hay, ahora hay un poco de estabilidad política por más que haya un poco de cambio o, o en realidad cambio no hay porque el, el mismo partido es el que gobierna, pero como que la gente siempre busca, es crítica eh, se queja, se queja mucho y después hace siempre lo mismo, pero hay una cierta estabilidad como para crecer y pero está, es mucho de meterle y, y es difícil también eh, hay políticas que a veces no ayudan eh, al artesano, por ejemplo en la parte de impuestos, eh, las áreas de venta, como que, que ta, uno como que tiene que invertir mucho para, para poder crecer y no es no es tan fácil a veces. Pero igual como que cada vez se, se está la pequeña empresa como que se busca fortalecer, ¿no? así eh, con diferentes políticas. Eh, políticas de Estado, así como la parte de monotributo y, y la pequeña empresa. Como que se quiere dar un empujón. Yo tuve la suerte de conocer la Escuela Figar y, y ahí formarme en lo que es el oficio, pero no hay un, la gente, el oficio cada vez se deja más de lado y como que se busca lo, lo rápido, lo fácil. Esto es lo otro que tiene el uruguayo, es prejuicioso, capaz que vas a la feria y no la compras una pieza porque te parece cara y, y comparás la calidad con la que compra la misma persona en el shopping, en, en una joyería de nivel, por así decirlo y, y la calidad es mejor capaz que la del artesano que estaba vendiéndola en la feria con una mesita eh, ahí va también la parte del, del uruguayo que es un poco prejuicioso a veces y yo soy técnico informático también y estaba mucho entre las computadoras y tenía un amigo que es cuchillero me acercó un poco a la parte de joyería miramos muchos videos y ahí descubrí la escuela Figari que yo entré, me fui a anotar y pensaba que era un año y me dijeron, ¿no? son tres años y ahí entré, me anoté igual y cuando descubrí el mundo ahí de los metales me, me gustó el crear el poder crear con las manos y ver, terminas una pieza y la hiciste vos de algo que lo fundiste y lo trabajaste y lo viste así como y está... No sé, me eligió más a mí de lo que yo la elegía, la joyería. Yo soy Federico Bianco, eh, soy joyero, artesano. Eh, soy de Sangrilá, que es la Costa de Oro. Y vivo desde que estudio joyería y vivo acá en Montevideo. Y bueno, que sea artesanal.